Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica salud Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia traumatológica. Hoy os vamos a hablar de un síndrome muy frecuente y que suele aparecer sobre todo en personas deportistas, en pacientes con sobrepeso y en aquellas personas que llevan una vida muy sedentaria y que además adoptan malas posturas en la zona de la pelvis o bien en aquellos pacientes que tienen una mala biomecánica o mala pisada. Hoy os vamos a hablar sobre el síndrome del piramidal. ¿Pero qué es? Pues bien, el síndrome del piramidal es un síndrome que suele pinzar el nervio ciático a nivel de la zona glútea. Suele pinzar el nervio ciático ya que éste pasa a través de los filetes del músculo piramidal. Pero, ¿cuál es el músculo piramidal y dónde está localizado? El músculo piramidal también es conocido con el nombre de piriforme. Es un músculo situado debajo de nuestra musculatura glútea. La función del músculo piramidal es la estabilización y la rotación externa de la pelvis. Por lo que aquellas personas que caminen mal, sobre todo en rotación externa, o bien que practiquen alguna actividad deportiva con impacto como puede ser correr, o bien que adopten malas posturas a la hora de trabajar sentados, pueden sufrir este síntoma ya que van a favorecer que este músculo se contracture, se acorte y se inflame y por lo tanto provoca el pinzamiento u opresión del nervio ciático generando lo que es una falsa ciática, es decir, provocará los mismos síntomas que una ciática pero en esta ocasión la ciática no tendrá un origen vertebral, sino más bien muscular. ¿Qué síntomas produce el síndrome piramidal? El síntoma más característico es el dolor, pero ¿cómo es este dolor? Este dolor es tipo pinchazo en la zona glútea o en la parte posterior de la pelvis y que además va a aumentar al pisar fuerte o al agacharse. En muchas ocasiones este dolor tipo ciático va a nacer de la nalga, va a pasar por la parte posterior del músculo y además va a llegar hasta la rodilla incluso en casos más severos puede llegar hasta el pie. En ocasiones se suele confundir esta patología o esta, o esta enfermedad con otras patologías de la columna vertebral como pueden ser protusiones o hernias discales. Incluso a veces y debido al pinzamiento del ciático puede llegar a sufrir el paciente una falta de fuerza o una pérdida de fuerza en la pierna afectada. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se puede realizar con una exploración y una palpación de los puntos dolorosos de la zona glútea. Al presionar estos puntos, además de tener un dolor muy agudo, puede irradiarse el dicho dolor siguiendo el trayecto del nervio ciático. No obstante, sería conveniente hacer un diagnóstico diferencial, mandando otras pruebas tipo radiografías o incluso una resonancia magnética si hubiera dudas para descartar alguna que otra patología de la columna vertebral. ¿Cuál sería el tratamiento para el síndrome del piramidal? Una vez diagnosticado el este síndrome se podría recomendar algún tratamiento analgésico y antiinflamatorio para apaliar los síntomas, aunque el tratamiento más correcto sería el de fisioterapia aplicando técnicas tales como termoterapia, que sería aplicar calor, masaje, estiramientos. Se podría aplicar también punción seca y además podríamos aplicar electroterapia analgésica. En algunos casos el médico puede recomendar la aplicación de infiltraciones o de botox para relajar y/o bien, y, bien eliminar la contracción del músculo piramidal. En el caso que observemos que este síndrome es reincidente, es recomendable hacer otro tipo de estudio como por ejemplo el de la pisada o estudio biomecánico para ver si el origen de la molestia es otro. En este caso el paciente debe acudir al podólogo para dicho estudio, pero además es aconsejable que acuda de nuevo al fisioterapeuta para que le explique ciertos ejercicios que tonifiquen ciertos músculos con el objetivo de mejorar la biomecánica. Pero si os parece, en otro vídeo os podemos explicar estos ejercicios.